En el vídeo de hoy vamos a mostrar dos formas de acceder a los contenidos de una celda. En este caso usaremos la función range y la función cells para transformar la función que estábamos usando, en la cual introducíamos un número en un input box y nos devolvía el día de la semana. En este caso, el número se cogerá de la celda B2, la marcada aquí en amarillo. Para ello, vamos a modificar la macro que ya tenemos sustituyendo la línea en la cual mostrábamos el input box la vamos a comentar por una línea en la cual acceda al valor de esa celda en la misma variable, en la variable dato, introducimos lo que hay en el rango range. En este caso tenemos que pasarle entre comillas el nombre a la referencia de la celda y necesitamos range, perdón, que había puesto rango. Y al poner el punto ya se nos muestran todos los posibles propiedades de este objeto. Para ello vamos a buscar value, podemos buscarlo directamente o escribirlo. Guardamos. Cerramos, ponemos un valor, en este caso por ejemplo 3, debería devolvernos miércoles y ejecutamos nuestra macro miércoles. Perfecto. En un próximo vídeo veremos cómo modificar y usar la función Cells.